Hola, muy buenas. Vamos a empezar el estudio de los músculos del miembro inferior. Estudiaremos 20 músculos. Eh, para ello los he organizado clasificado basándome en la eh, acción principal que van a, a, a desarrollar. Lo que sí nos vamos a poder llevar una sorpresa, ¿por qué? porque hay determinados músculos que van a compartir pues, dos articulaciones y por lo tanto presentarán pues, eh, dos acciones principales distintas. Vale. En primer lugar, vamos, para comenzar en este vídeo, lo que vamos a hacer será estudiar el grupo de los cuadrices, que como veis está compuesto por cuatro músculos, ¿de acuerdo? Estos músculos se caracterizan porque, porque su inserción distal, eh, pues eh, su inserción distal eh, es la misma, ¿de acuerdo? Es en la eh, tuberosidad tibial. Son músculos que están situados en la cara anterior. De la, del, del muslo, músculos que están en la cara anterior del muslo, repito. Y, eh, pues, eh, a mayores, la acción principal que desarrollan los cuatro es la extensión de la pierna. Y ya escribo aquí extensión de la pierna. ¿Vale? Extensión pierna. Por tanto, ¿qué articulación creéis que está involucrada en...? ¿Qué articulación creéis que está involucrada Perfecto. Está involucrada la articulación de la rodilla. Perfecto. Pues todos estos músculos van a desarrollar la misma función. Extensión, perdón, extensión que puso una S, es una X. Extensión de la pierna. A mayores, solamente hay uno de ellos, ¿vale? Que es el recto femoral, que lo que me va a hacer es flexión del muslo. ¿Por qué? porque atraviesa también otra articulación, que es la articulación de la cadera, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se contrae, va también a flexionar el muslo, ¿vale?, a la altura de la cadera. Bien, entonces, sabemos que estos cuatro músculos se van a insertar todos, la inserción distal, ¿vale?, que va a ser la que ponga inserción 2, se van a insertar todos en el mismo sitio, ¿vale?, que va a ser la tuberosidad tibial, ¿Vale? ¿Por qué? Porque comparten un mismo tendón a nivel distal. Bien. Ahora, los bastos, vamos a ir a, a los bastos. Los bastos, ¿dónde se van a insertar los bastos? Bueno, pues los bastos los vamos a insertar todos a nivel del fémur. ¿Mm? A nivel del femur. Lo que pasa que bueno, pues cada basto tendrá su punto concreto de eh, inserción. El basto lateral se nos va a insertar en donde en el trocánter mayor, ¿Vale? Y en la línea aspera. El basto medial que se sitúa es medial dentro del, del muslo lo vamos a encontrar donde en la línea intertrocanteria y también en la línea áspera mientras que el vasto intermedio ¿vale? se va a insertar en la cara anterior de la diáfisis del fémur tenemos aquí cara anterior, ¿vale? Bien, perfecto. Pues con todo esto vamos a ver los músculos. Pasamos aquí a esta, a esta página. Utilizaremos la misma página web con la que hemos estudiado el miembro superior. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí tenemos eh, un dibujo en el cual se van a representar eh, los distintos músculos que vamos a encontrar en la extremidad inferior. Si yo retiro tanto el tensor de la fascia lata como el sartorius, me voy a encontrar ya con lo que va a ser el cuádriceps femoral, ¿vale? El primero que me voy a encontrar, que es más superficial, va a ser el recto femoral. Si yo lo retiro, me voy a encontrar con qué? con el basto lateral y el basto medial. Y si retiro estos dos músculos, me voy a encontrar con el basto intermedio, que es más profundo, ¿de acuerdo? Bien, ¿cuál será la inserción pues la inserción las tenemos aquí. Hemos visto que la inserción del vasto intermedio sería lo que es la cara anterior de la diáfisis ¿vale? del número Pero vámonos, vámonos a trabajar el reto femoral. Vamos ¿vale? a ver el recto femoral. Bien, el reto femoral es este músculo. ¿vale? Y eh... se me había olvidado. El recto femoral, su inserción, aquí tenemos una inserción distal que habíamos visto que es en la tuberosidad tibial, pero nos queda ¿vale? una inserción proximal. ¿vale? ¿Dónde será esta inserción proximal? Bueno, pues será en la espina ilíaca anterior inferior, ¿de acuerdo? Se nos ha olvidado escribir esto aquí. Perfecto, a mí se me fue la cabeza. Entonces será la espina ilíaca, ¿vale?, anterior, inferior, esa es su inserción proximal, ¿vale?, volvemos entonces aquí, ya tenemos, perfecto, su origen, que es la espina, ¿vale?, inferior, anterior, ilíaca, y su inserción, distal que es la tuberosidad, ¿qué acción nos hace?, la flexión, fijaros bien aquí, ¿vale?, es la flexión del muslo, ¿vale?, ¿Por qué? Porque está involucrada la articulación de la cadera. A mayores va a eh, realizarnos también la extensión, ¿de acuerdo? La contracción nos va a producir la extensión junto con los vastos. Bien, siguiente músculo que vamos a, a ver es el vasto lateral, ¿de acuerdo? Y el vasto lateral es este músculo, la inserción también es en la tuberosidad, bajamos se va a ser en la tuberosidad tibial, ¿de acuerdo? Pero su inserción proximal la tenemos aquí en el trocánter mayor. ¿De bueno, mayor y también puede coger por la parte, eh, la, pues parte de la línea áspera. En cambio, el músculo medial, pasamos aquí, este sería el vasto medial, vasto medial, su inserción distal es en la tuberosidad, eh, perdón, es en la, sí, en la tuberosidad tibial y nos vamos a encontrar que, eh, pues su inserción proximal va a ser la línea intertrocanteria, ¿vale? Y por último... Que habíamos visto será el eh, vaso intermedio, ¿de acuerdo? Que lo vamos a eh, insertar, o sea, insertar eh, distalmente en la tuberosidad tibial, pero aproximadamente en lo que es la diáfisis del, del fémur. Bien, pues como está hasta aquí este vídeo, continuaremos estudiando otros grupos de vídeos en, el siguiente, en los siguientes capítulos. Venga, hasta luego chicos.